Oh, puta, se van a acabar la batería. He grabado tantas weas estos weones que, que se van a acabar la batería. Uh, no, no ha grabado, ni una wea estos weones. me Pelés claro, no con huevos de Magikar, Juan Antonio Ladra. Claro, wow, wey, wow, wow, so... wow, wow, wow, wow, wow, wow. Hey guys. A oh, ver, Betígido 500. Eh. No sé qué es así. Bien, no es. Para mí no es el foco. Es eh, una cifra que no se puede ignorar. Mentiría que si les digo que no me importa los suscriptores. ¡Tiene 500 suscriptores! <risa> <risa> yo soy amigo, ¡Todo! un amigo youtuber. A toda la gente del blog de Sauce, mi nombre es Pascal. A todos los niños que. Eh, soy actor de doblaje, locutor. <risa> con los gatos. <risa> con los gatos. Pero me aguanto. <risa> ¿Dónde? Lo tengo, lo tengo Juan. lo tengo aquí Buena No, espérate oh. Oh. oh Vamos, vamos, vamos Entra, quédate adentro Oh, vamos, vamos, vamos, vamos Entra mierda, entra sí Juan le tiré una, una y se arrancó Pero Te pasaste, Juan 654 Bien, más del mundo ya me voy a despedir chiquillos digan chao voy a esperar a un ladrón de abras ¿Cómo un ladrón de abras <risa> bueno, el día está muy lindo creo que es hora de hacer el pero en realidad lo vamos a hacer in Eso es lo que aprendimos la semana pasada. Oye, preguntar un árbol. La pregunta del de lunes fue: ¿con qué cuatro palabras describes tu habitación? Para la Felicia Morales son máquinas de peluches, Kawaii. Para Montserrat Lecaros es una nueva esperanza. Se comió una palabra así. Para Natalie Yáñez, tengo mal de diógenes. Para Agubela, templo del arte random. Para La Papio, proyecto momentáneo semi-adaptado. Valesca Muñoz, pelos, desorden, sueño y amor Paola es orden, desorden, polvo frío Camila C, refugio, dimensión paralela, hogar en construcción y desorden La fashionista pobre, gatos, gatos y pelos Nam, amor, desorden, desorden y magia Magux vale por pieza ordenada Y creo que la mejor descripción fue para Gato y los TJ07 Buenas ideas, malísima ejecución también me llegaron preguntas, María Cotería te pregunta por qué siempre usas lentes de sol, de día, de noche, entre a la casa. El tema es que cuando quiero hacer lo siguiente, ah, eh, miren mi bajo, miren el reflector, mis ojos están viendo a la pantalla y no están. Entonces con los lentes yo puedo hacer que miren el reflector, miren el bajo, miren el sillón y no se ve esa cosa que para mí es súper distractora. Gonzalo Correa. ¿Crees que alguna vez llegará el punto en que me edites decir algo, abarcarlo desde un punto de vista más acorde al volumen de público que tendrás? Ah. Como entiendo esta pregunta es si es que voy a cambiar lo que digo en este blog porque ahora sé que estoy llegando a más gente. La línea editorial de este blog se basa en tres grandes preceptos que me enseñó Krafert Uso. Esto necesita ser dicho, esto necesita ser dicho por mí, esto se Necesita ser dicho por mí ahora Si algo que tengo en mente No cumple esas tres reglas No va a salir en el blog Así que si no tengo nada bueno que decir O algo nuevo, algo que portar Mejor Valentina Guzmán Hola, me encantan los audiolibros. los escucho desde acá de YouTube Tú igual Encontré que había una aplicación Que se llama Audible Y que si me registraba Me daban traer audiolibros gratis Así que eso estoy leyendo por ahora Después de eso, capaz que llegue a YouTube. Valeria Aguilera, ¿cuál es el objeto más preciado que tuviste que abandonar en el momento que me fui a vivir con la música? Eh... Creo que tuve que dejar mi rechazo con los gatos. Es lo único que tuve que dejar, nada más. Ya, yeah, ¡Terminamos! Y eso fue. ¡Pregúntale al árbol! Asumo que algunos, la mayoría de ustedes vieron How I Met Your Mother. Está el personaje de Barney Stinson, que es como un. El compadre, su única misión en la vida es comerse minas y aumentar su lista de conquistas. Es vacante tener suscriptores. O sea, no me malentiendan, es bacán, bacán, bacán con P. Corta. Pero lo importante es este dato. Cuando yo empecé el vlog, en promedio la gente se iba a la mitad del vídeo. Desde que la Felicia hizo el link, la gente se va en promedio al 70% del vídeo. Hay mucha más gente viendo hasta el final que viéndose a la mitad. Hay mucha más gente comentando los primeros episodios. Entonces, es en realidad es el Gantroof. Y esa es la cuestión que me detiene. Trabajando para seguir sacando videos. Así que muchas gracias, chiquillos. No tanto por el número, sino por la atención que me dan. Que en promedio está el 70%, pero ¿por podrían ver en. El... Oh, Lo importante es que, mira, le gustaba cómo se recuerda a las matanzas en Vietnam. Oh.